Buenos días. Everybody. Hola a todos. Ah, really nice. Yesterday Ayer practicamos. Three centers, somewhat, La meditación de pie, los tres centros se funden, uh, se fusionan. Maybe somebody, uh, Only standing, ah, not any word, is not good. Maybe somebody feel, oh, standing meditation. Oh, quizás algunas personas no le guste, a otras le parezca muy, muy hermosa. Dice, eh, no hay nada que esté bien y nada que esté mal. Para el doctor Pan. Practice. Practice. Everybody must through. All body becomes stronger. Decía que practicar eh, todos los días, días estoy... están... la fusión de los te... tres centros ah, hace que to... todo el cuerpo se hiciera fuerte. Ah. Three centers standing. Si Quieres uh, fortalecer tu cuerpo de la, la mejor manera es a través de la fusión de los tres centros. Las manos van enfrente al abdomen If you want, uh, down more, down more, y la idea you es que si tú puedes bajar un poquito más, sueltas las manos, subes las manos un poquito a nivel This de el... arms at the como si fuera cerca de a nivel del pecho para la o sea, gente joven puedes hacerlo en la posición de más baja todavía que es el, el gran caballo So, you only, when you stay here, para la posición de pie, y la, la meditación de pie. Really and, uh, la mente, ayuda a que la mente se vuelva muy clara. And shine, yourself, shine inside. You can find all inside With y puedes sentir que el interior está, está más abundante y que el yang chi sube y por eso te sientes más fuerte, pero, pero esto no solo sucede una sola, una sola vez, sino que todos los días cuando haces todos los días la fusión de los tres centros, ahí sí te sientes fuerte. Te conviertes en una mujer o en un hombre fuerte. Por eso vamos a practicar la fusión de los tres centros. Espero que todos puedan hacer, hacerse a sí mismos brillantes, y que todos eh, pues estemos ah, sonrientes y cuando culminemos estemos sudorosos y que tengamos una, una cara sonriente con una sonrisa. <coughs> Así que por favor nos ponemos de pie.